Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Como yo le decía desde el inicio de este espacio, cada martes nosotros recibimos la visita de un profesional del derecho, debidamente formado, empresa constituida aquí en República Dominicana, reconocida a nivel internacional, lo que es central de Visas Corporation. De manera muy importante, más de 25 años de ejercicio del derecho migratorio en República Dominicana y en el mundo. Precisamente el CEO de esta empresa, el licenciado Lenín Francisco, saca el espacio de su oficina para venir a compartir con toda su audiencia una consulta totalmente gratis. Están los números en pantalla para que usted pueda hacer sus preguntas ante de cualquier inquietud que usted pudiera tener. Nosotros de esta manera le damos formalmente la bienvenida al licenciado Lenín Francisco. Buenas noches, Lenín. Muy buenas noches, Robert. Buenas noches, queridos amigos. Para mí, un placer siempre estar aquí en Teledebate, conectado con todos ustedes. Lenín, de entrada aprovecho la publicación que hacen varios diarios de circulación nacional, pero también en las redes sociales muchos amigos nos preguntan y nos dicen sobre nuevamente se tejen inquietudes y dudas si la apertura de la Embajada para las visas de paseo o ¿Cómo está marchando este proceso? Nos gustaría saber de ti de entrada la verdad de lo que se vive en estos momentos y cuáles serían los pasos ya para iniciar solicitud de visa de paseo, Lenin, por favor. Con muchísimo gusto, Robert. Como saben todos ustedes, yo siempre les digo las cosas claras como el agua. Sí. La verdad, mis amigos, es que al día de hoy no hay citas para visas de paseo para los casos nuevos. Ojo con esto y no se confundan, por favor. Al día de hoy no hay disponibles fechas de citas para los casos nuevos. Aquel video, aquellos videos que algunas personas andan diciendo por ahí, supuestos profesionales del derecho, de que ya el consulado está al 100% y que hay citas, no es cierto. Pero, mis amigos, como les digo una cosa, les digo otra. Aunque no hay citas en este momento, toda persona que desee llegar al consulado americano a buscar visa de paseo en este año 2022 debe comenzar en este momento a prepararse para tales fines. Debe, mis queridos Robert, mis queridos amigos, comenzar ya a prepararse, comenzar o iniciar el proceso para que no se quede para el año que viene. Excelente Lenin. qué bueno que tú lo explicas de esa manera, porque de manera muy clara y precisa, debemos todos entender que ante la demanda que pudiera tener el consulado de los Estados Unidos, si usted no inicia ya su proceso... Usted no va a tener una fecha. Claro. Porque al momento que se decida ya tener la disponibilidad, si usted no está en los turnos pendientes, no la va a obtener. Mira lo que pasó en el pasado cuando el primer proceso de cierre que hubo en la embajada, Lenín. Así es. Lo que han estado participando ya yendo a su entrevista fue lo que empezaron en aquel tiempo. Exacto. De manera muy clara. Lenín, me gustaría de entrada algo así muy simple ¿Cuáles son los pasos para iniciar este proceso de solicitud, Lenín? ¿Qué debemos hacer nosotros? Mira, eh, es el mejor momento ahora para usted reunirse con su abogado migratorio, con la persona que le va a llevar el proceso. Y desde ahora, como abogados, nosotros... Lenín, Lenín perdóname, perdóname, <risa> Lenín, porque tengo que interrumpirte. Perdóname, Lenín. <risa> Tú eres reiterativo, diciendo abogado migratorio, <risa> pero tenemos que poner la gente clara, Lenín. Tú sabes que andan en un grupo, en redes sociales, vendiéndose como abogado y como experto en temas migratorios que no son, Lenín. Es cierto. No podemos apostar a la desinformación y a que la gente pierda dinero y tiempo, Lenín Francisco. Es cierto, es cierto. Corrijo. Corrige, por favor, Me Lenín. pongo la mejor disposición, mis queridos amigos, de todos ustedes, para que se pongan en nuestras manos, manos expertas, para iniciar el trámite. Robert preguntaba, ¿cómo iniciamos? Pues miren, cuando yo evalúo a una persona en mi consulta, ahora, en estos días, pues analizo ese perfil del, del candidato o candidata y veo cuáles son los puntos débiles y los puntos fuertes. Y les trazo un camino a seguir o un plan de trabajo a cada persona. Hay personas, Robert, que quieren ir este año al consulado, pero todavía no han sacado el pasaporte. Okay. Entonces, muchas veces hay que comenzar desde cero y decirle a ese querido cliente, mira, perfecto. Paso uno, saca el pasaporte. Sí, muy bien. Luego, te voy a llevar en un proceso de que debemos pagar el PIN, sí. es decir, la cita consular, y ya tendré el expediente de ese cliente listo para que inmediatamente el consulado esté dando cita, yo pueda, pues, entonces conseguirle cita y que ese cliente o que esos clientes míos sean de los primeros en obtener la cita cuando el consulado ya esté dando citas para los casos nuevos. También, Robert, a esos clientes yo les trazo una lista de documentos de soporte que ese cliente se va a enterar con tiempo de que debe buscarlo cuando se acerque ya el día de su cita. Recordar que los documentos de soporte no es una lista eh, exclusiva para todo el mundo o igual para todo el mundo, sino que esa lista de documentos varía en torno a quién es el cliente. Si tiene un negocio, si es empleado, si es una persona que trabaja de manera informal, si está casado, si tiene hijos, si tiene propiedades. Esta lista varía. Y lo que hacemos en la consulta es, Robert, que el cliente llega medio perdido, pero sale de mi consulta con un plan hecho y derecho. Que, como les digo a, a cada cliente, si usted sigue estos pasos y en este orden que hemos trazado, usted va a llegar felizmente a la meta con ese visado que usted está buscando. Excelente, Lenín Francisco. Qué bueno que se define una idea, un norte hacia dónde se debe marchar. Porque sin un plan no sabemos dónde vamos a llegar. Así es. Lenín, me pregunta a través del WhatsApp Benito Muñoz, los procesos que se pudieran iniciar en el caso que sería ya de manera familiar. ¿Se puede iniciar un proceso en este orden también? Claro que sí, Benito. Eh, Puedo interpretar que Benito quiere buscar visa de paseo con su familia. Sí, sí. Pero también podemos interpretar que Benito quiere hacer... ...una petición familiar... ...no, me, me especifica hay visa de paseo con la familia... ...con la familia, con sí la familia. Benito... ...sí, como venimos diciendo en esta entrevista... ...es el mejor momento ahora... ...para que usted... Eh, ...pues, eh, acuda con nosotros... ...para evaluar, en este caso de Benito... ...lo que llamamos ese hogar... Sí. ...ojo con esto Robert... ...porque sí. si usted está pensando buscar visa... ...tal vez para su esposa, para usted... ...y sus hijos... ...hay que ver si se califica... ...para ir todos juntos... O si sí, como abogado tenemos que recomendarle, como pasa muchas veces, mira, primero vamos a trabajar, Benito, usted y su esposa, y luego trabajar con los niños. Esto, mis amigos, va a variar dependiendo del perfil económico de cada familia. No toda familia debe presentarse a buscar visa familia completa. Eso hay que entenderlo y eso lo analizamos en la consulta en donde le explicamos al cliente todos los detalles. Excelente. Eh, Lenín, tengo también otra pregunta muy interesante. Me pregunta aquí un televidente ante la situación de la documentación que se debe... Vamos a tomar esta llamadita. ¿Cómo no? Teledebate, buenas noches. Sí, una pregunta para el licenciado Lenín Francisco. Sí, está, está en videollamada, no la puedo escuchar. Si lo pudiera hacer, por favor, a la línea de aquí del estudio, 809-378-8394, 809-378-8394. La pregunta si me la pudiera escribir, porque me, me llaman varias veces y no lo voy a poder atender a todo. Vamos a hacerlo por aquí, por favor. Lenny, mira. Te decía, la otra pregunta era, me pregunta aquí un señor, en el caso de los trabajadores informales, chiriperos o comerciantes, ¿cuál sería el procedimiento, Lenín? Sí, el procedimiento básicamente es el mismo. En la consulta, sí. organizar las ideas, organizar el perfil de cada cliente. Si a él le preocupa el que... Una persona que trabaja informalmente, sí. obviamente no tiene una carta de trabajo formal, sí. no tiene documentos de compañía formal, pero, atención amigos informales, uh -huh. siempre habrá en ley, siempre habrá en migración la forma de usted probar su realidad. Sí. Yo tengo muchos clientes, Robert, que tienen colmados, cafeterías, sí. tiendas de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Numerosos negocios que no tienen documentos, pero el cliente tiene... Y pongo de ejemplo facturas de sí. compras. En el caso de los colmados, por ejemplo, las facturas de los suplidores serían un medio de prueba. En algunos casos, estados de cuentas bancarias también hacen entender que una persona puede ser un comerciante o no, entre otras cosas que van a variar, que van a depender. Y es por eso que insistimos mucho en consultar su caso de manera específica, particular no en grupo, sí. sino su caso suyo frente, frente a su abogado para que su servidor como abogado pueda pues proyectarlo de la manera más conveniente. Excelente. Lenín, tengo varias preguntas ahí en el WhatsApp, pero te lo voy a ir pasando para darle respuesta posteriormente. Sí, ya tenemos que hacer la pausa, pero antes de, hermano mío, me gustaría... Ha dicho algo que es de suma importancia, el trato personalizado de cada caso, haciendo distinción de cada uno de esos interesados en poder visitar los Estados Unidos. Hablaste algo que yo creo que deben tomar en cuenta todos los televidentes, no consultas grupales, sino consultas personales con cada interesado en visitar tus oficinas. Por favor, Lenín, ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿En qué número te pueden contactar para agendar la cita de acuerdo a las posibilidades y la disponibilidad de tiempo? Estaré eh, personalmente en la mejor disposición de atenderles en nuestras oficinas central de visas en Santo Domingo. Puede llamar al teléfono de oficinas 809-562-6094. O puede llamarme o escribirme a mi teléfono móvil 809. 973-7573. Si desea encontrarme en las redes sociales, búsqueme en Instagram, Facebook y también en YouTube, arroba CentralDeVisas. Lenín, repíteme por favor ese número de WhatsApp para cualquier inquietud que pudiera surgir luego de tú estar aquí. Estoy ahí atento para servirles al 809-973-7573. 7, Excelente. Muchísimas gracias, licenciado Lenín Francisco. Más de 20 años dedicado al ejercicio del derecho migratorio de manera real. No videíto diciendo de lo que se adivina ni con una bola mágica. Con la ley en la mano y los documentos reales para resultados positivos.